Veamos cómo se pueden practicar derivadas. Nos vamos a la página ixl.com. En caso de que no nos salga en inglés, tenemos que irnos a esta pestañita donde probablemente aparezca una bandera. Y debemos elegir Estados Unidos. Bajamos y nos vamos hasta el grado 12. Y aquí nos vamos a Calvo. Y aquí podemos practicar derivadas, lo abrimos, si nos sale este mensaje lo cerramos y hacemos la primera derivada. Cuando llevemos hechos 10 ejercicios nos va a decir que no podemos continuar, lo que tenemos que hacer es cerrar la pestaña, crear una nueva, cerrar la pestaña, y borrar el historial. Una vez hecho esto, podemos volver a entrar y tendremos otra vez 10 ejercicios para hacer.